Hola, hola, ¿cómo está? Hoy día vamos a aprender cómo eh, editar su propia tienda uh, online. Eh, esta persona es alguien nuevo, por eso lo escogí como, eh, como ejemplo y le estoy ayudando a crearla. Así que primero vamos a entrar a la cuenta, ya ustedes saben, ponen lo que es su password y ponen su contraseña y ya les permite entrar, esta es la página principal. Luego de eso vamos a ir donde dice perfil, Ustedes van a hacer clic donde dice mi página web. En esta sección acá ustedes van a, a ver que todo esto está vacío. Y ustedes van a hacerle clic donde dice página web sin configurar. Entonces ustedes lo que hacen es, dice dale clic para que puedas configurar esta página. Entonces aquí se le da clic y aquí dice eh, www.sermatusa.com y aquí vamos a colocar... Eh, el nombre de la persona que como quiere que aparezca entonces ella dice que quiere aparecer como eh, tere 84 este va a ser eh, su domain este va a ser su propia página luego que ya lo pusimos así vamos a publicarlo así que como pueden ver acá ya está configurada lo que es su página luego de eso usted lo que hace para comenzar a compartirlo hay dos maneras puede hacerlo aquí a través de este icono primeramente vamos a copiar lo que es la dirección de la página web ella eh, digamos que se lo quiere compartir a alguien conocido entonces acá vamos a ingresar el número de esa persona que ella quiere compartírselo entonces permítanme un momento voy a tomar el número de una persona para compartírselo, entonces eh, vamos a compartirlo al número 240-286-2336, entonces luego esto se va eh, como un mensaje hacia esa persona, entonces aquí continuamos, acuérdense que esto es eh, si ustedes quieren utilizar lo que es su, eh, su página, su computadora, su PC para mandar los mensajes eh, a whatsapp verdad así que bueno permítanme un momentito está bajando la información si ustedes quieren esperar de esa manera pues esta es una de las formas entonces acá vamos a buscar a la persona a que se lo enviamos ok un momentito ok yo le mandé este mensaje a ella vamos a ver si lo recibió pues eh, quizás como lo acabo de hacer, pues no lo ha recibido, pero igual lo copiamos y aquí lo enviamos. Entonces, este eh, va a ser el mensaje que ella va a recibir. Si ella le da clic en esta parte de acá, ella va a ir a la tienda de Teresa así que teresa esta es su tienda y aquí usted eh, dice está en inglés pero lo podemos pasar en español en esta parte de acá y aquí dice quiere eh, emprender su negocio si la persona dice que sí, usted le va a dar clic en esta parte de acá y va a poner me quiero inscribir entonces esto pues se, se va a mandar este mensaje y Teresa lo va a recibir entonces eh, ella le vuelve a preguntar me puede mandar su número de teléfono yo le mando el mío porque yo estoy interesada entonces y bueno ya ella recibe el número luego ella me hace otra pregunta dice te he enviado un código para verificarlo en tu celular entonces el código que ella me está mandando en mi celular yo lo voy a, a colocar en esa parte de acá es el 987102. Entonces, y acá yo lo estoy mandando y ella dice muchas gracias, me comunicaré contigo a la brevedad para darte más detalles. Entonces, cuando esto sucede, eh, la persona, o sea usted que es dueña de su negocio, va a ir a su tienda o, o a su página de negocio. Luego va a volver a ir aquí donde dice mi perfil, vamos a ir a mi página web y aquí vamos a encontrar algo en mis contactos, aquí dice por ahora que está vacío, pero si esto ustedes esperan un poquito más de... Eh, pues tal vez una hora o dos horas ya va a aparecer acá el reporte de la persona que mandó a pedir información a Teresa, ¿ok? Otra de las maneras en que ustedes pueden compartir esta página es yendo a lo que es eh, Facebook. Entonces ustedes pueden publicarlo de esta manera, eh, lo pueden eh, poner acá en su muro para comprar Cermat. Entonces acá les aparece, ustedes pueden escribir algo que dice, ¿quieres comprar Cermat? quieres comprar o venderse el más entonces eh, lo pueden dejar con una interrogante eh, visita este sitio web entonces le pueden poner emojis para ir señalando eh, la pues la la interacción que esperan tener con la persona, ¿verdad? Y aquí ya queda eh, publicado. Entonces, cuando ustedes publican su ad en su, en, en, su, en su muro de Facebook, les va a aparecer de esta manera. Alguien que esté interesado, pues igual le va a dar clic a esto acá. Igual lo vuelve a llevar a la página, eh, eh, su página virtual, o sea, su tienda virtual a Teresa. Entonces, si nosotros volvemos eh, a la página eh, Acá ustedes van a encontrar esto como su back office, donde van a encontrar toda la eh, información que ustedes eh, desean obtener de las personas. Ahora, si usted también quiere compartirlo, por ejemplo, en Messenger, así es como va a aparecer. Vamos a pegarlo, ¿ok? Y cuando ya se envía, aparece de esta manera, ¿ok? ok entonces la persona que lo recibe por Messenger le da clic a este mensaje y también lo va a llevar a la página, eh, a su tienda en línea. Así que aquí vuelve y le dice, Teresa dice hola, eh, acuérdense usted como cliente o usted como, como dueña de su tienda puede hacerle clic para en inglés o en español. Así que usted puede elegir. En estas tres barritas de acá usted va a poder elegir la categoría de lo que usted quiere. Si se quiere inscribir, simplemente le hace clic aquí donde dice emprende con Serman, acepta las cookies y continúa. Entonces acá le presenta lo que son los tres kits, ¿verdad? Así que eso es todo. Eso quería enseñarles eh, una una breve guía de cómo ustedes pueden editar lo que es eh, su propia página web una vez que usted se inscribe. Recuerde que con la compra de su kit usted recibe su website completamente gratis.